Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy de Pintora y hoy vamos a aprender cómo mmm, justificar o hacer ajustes para los datos. Primero nos vamos a ajustes como vemos, vamos a uso de datos y tenemos los datos móviles. Con, con este tick habilitado nos da la opción de limitar el uso de datos. De esa manera eh, cuando se nos alcance, se nos alcance un límite indicado no va a seguir teniendo internet eh, en, este, en este apartado de aquí podemos elegir el rango de fecha, podemos incluso hasta cambiar de ciclo eh, indicando cuándo se restablecen los datos de nuestro teléfono, en este caso si eres de movistar eh, tienes que empezar en el día 18 ya que ellos empiezan el periodo de facturación el día 18 eh, con esta rayita roja podemos establecer el límite en donde ya nos quedaríamos sin datos. Por ejemplo, yo tengo una tarifa que permite 8 gigas de datos. Entonces, yo lo puedo poner en 8 y así nunca se va a superar los 8. Aquí tenemos un aviso. Si tú pones un aviso antes de, antes de llegar a los 8, por supuesto no se le acabará. Pero si lo pones eh, aquí y ya se ha superado, bueno, cuando lo pongas aquí, por ejemplo, y sigas navegando un poco más, te aparecerá un aviso de que ya lo ha superado. Yo en este caso lo tengo en un aviso en 4 con 200 y lo tengo en un límite de 6 200 porque comparto los datos con otra persona y aquí por supuesto también por ejemplo aquí dice galaxy apps y que está restringido puedes restringir los datos en segundo plano si lo tienes quitado tampoco pasa nada pero se te gasta eh, se te gasta antes el internet entonces yo aconsejo todos los, todos los programas Restringir el uso de datos menos en Whatsapp. Pues nada, espero que te haya gustado y que te haya servido. Nos vemos en el siguiente tutorial. Adiós.